tendrá una cosecha bendecida. Dios les da esta clase de bendición porque son ovejas de Manmin y están en la cobertura y espacio espiritual de su pastor. ¿Se imaginan las bendiciones que disfrutarían si su corazón estuviera realmente preparado para ello? Es mi oración en el nombre del Señor que todas esas bendiciones de Dios abunden en su familia, hijos, trabajo, negocio y en todo lo que posea.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 Abraham categóricamente rehusó y en Génesis capítulo 14, versículo 23, le respondió lo siguiente, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada, tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Eso era porque Abraham quería la bendición solo de Dios. ¿Qué piensa al escuchar esta respuesta de Abraham? Tal vez podría considerar una bendición si un familiar le ofreciera ayuda económica para abrir un negocio, claro, en algunos casos puede serlo, pero en otros no lo será, sí, tal vez no lo será. Eso mismo me ocurrió cuando acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador. Estaba por abrir una librería cuando mis hermanos me quisieron disuadir de hacerlo. Me dijeron que me ayudarían financieramente para que pusiera otro negocio. No obstante, yo rechacé ese ofrecimiento. En ese entonces, aún debía una gran cantidad de dinero. Rehusé. La oferta porque tenía la total seguridad que Dios me bendeciría. Si recibí ayuda de mis hermanos, no podría decir que había sido la bendición de Dios la que me había prosperado y no podría honrarlo. Además, mis hermanos podían haber dicho o pensado que gracias a su ayuda yo había prosperado. Por eso no recibí su apoyo. Al final, abrí la librería con muy poca inversión, solo unos cuantos cientos de dólares. En realidad no tenía otra opción. La librería no era muy lujosa. En verdad ha sido asombrosa la forma en la que he sido bendecido y he podido pagar todas las deudas con ese negocio. Todo ha sido por la providencia. De Dios, Con Dios obrando en mi vida, a pesar de haber empezado de la nada, fui bendecido a tal punto que llegué a ser el mayor diezmador y ofrendador en la iglesia a la cual asistía en esa época. Nadie, nadie, absolutamente nadie, me superaba. Repito, con unos pocos cientos de dólares empecé la librería. Compraba libros casi nuevos. ...eso también fue una gran bendición... ...el local no era muy caro... ...no pagábamos mucho... ...sin embargo, luego de haber firmado el contrato... ...alguien me pidió reiteradamente que le cediera el lugar... ...ofreció pagarme el doble de lo que había abonado... ...en esa época, con esa suma... ...podía haber comprado una casa pequeña... ...no obstante... Como era un local que Dios me había provisto, rechacé la oferta y decidí abrir el negocio allí mismo. En ese lugar, Dios me había llamado a ser su siervo y a equiparme con su palabra. Bueno, al final abrimos la librería con una pequeña inversión, pero con la bendición de Dios. Y así pude cancelar todas mis deudas y glorificar y honrar a Dios Padre. Hermanos, yo casi nunca invierto dinero en ropa o en salir a comer. No obstante, Dios sabe lo que necesito y lo suple tocando el corazón de otras personas. De hecho, esa fue la promesa que Dios me hizo cuando me llamó como siervo suyo. En ese momento estaba administrando la librería y Dios me dijo que le dejara el negocio a mi esposa y que yo le sirviera. En otras palabras, me llamó como siervo del Señor. Esa es la palabra que me dio. Y añadió que si le obedecía, mi despensa siempre estaría llena y nunca me faltaría dinero. En esa época, repito, yo administraba la librería y mi esposa trabajaba en otra tienda. Como ya les dije, juntando ambos ingresos, apenas podíamos pagar los intereses de la deuda que teníamos. Dios, al llamarme como su siervo, me dijo que mi esposa se quedara a cargo de la librería y que yo me dedicara a tiempo completo a equiparme con su palabra. Y agregó que nada... Me faltaría que me bendeciría más allá de lo que yo podría imaginar. Esa fue su promesa. Debido a los siete años que pasé enfermo, nuestra situación era crítica. Éramos muy pobres. Tal vez alguno no hubiera obedecido esa palabra. Sin embargo, yo la creí al 100% porque era palabra de Dios. Dios me dijo que mi esposa dejara de trabajar en la otra tienda y se hiciera cargo de la librería, y que yo le dejara la total administración del negocio y me buscara otra habitación por separado de mi familia donde me iba a preparar con la palabra y la oración para servirle. Quizás sea un poco impetuoso en esto, pero una vez que Dios me habla, obedezco de inmediato. Cuando Dios me dijo que ayunara por 40 días, lo hice inmediatamente aún, sin saber cómo hacerlo. Luego, aprendí que para hacer un ayuno tan prolongado, uno debe prepararse adecuadamente controlando su ingesta de alimento. Sin embargo, yo lo hice en cuanto Dios me dijo que lo hiciera. Nunca dudo cuando Dios me habla. Obedezco al instante. Claro, cuando Dios me llamó como su siervo y me dijo que dejara a mi esposa a cargo de la librería, no lo esperaba. No obstante, obedecí confiando plenamente en su palabra. Y desde entonces, Dios no me ha fallado. No he pasado dificultad financiera alguna. Espero que todos lleguen a experimentar la mano generosa de Dios. Tal como Dios proveyó en el desierto a su pueblo, con maná y codornices, e hizo que agua saliera de la roca, Dios también lo alimentará y proveerá de lo necesario para que nada le falte. Ahora, continuemos. Deuteronomio capítulo 28, versículo 6, menciona, bendito serás en tu entrar y bendito serás. En tu salir, esto quiere decir que será bendecido en todo lugar donde vaya y será prosperado en todo. La Biblia menciona a hombres que han sido bendecidos y han prosperado a donde quiera que fuesen porque Dios estaba con ellos. Abraham es uno de ellos. Dios estaba con Abraham y también bendecía a quienes estaban con él. En Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios le da una tremenda promesa a Abraham. Le dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham es el padre de la fe, un hombre de Dios, y Dios lo amaba. En otras palabras, Dios le decía a Abraham que bendeciría a los que lo bendijeran y maldeciría a los que lo maldijeran. Hermano, debe ser consciente de esto. Ya lo han visto en esta iglesia. Hay muchos que han contraído alguna enfermedad porque han ignorado esta ley y principio espiritual. Desde la fundación de esta congregación, Dios ha mostrado infinidad de señales y maravillas, aún en los primeros años de esta iglesia, Dios hacía maravillas y milagros. Por mi oración, tres hermanos que habían muerto por intoxicación de monóxido de carbono resucitaron. Las hermanas que no podían tener hijos pudieron concebir. Huracanes se desviaron de su rumbo o simplemente se extinguieron. Cuando fuimos a realizar una cruzada en Filipinas, dos huracanes se estaban aproximando. Tal como recuerdan, en una conferencia de prensa, los reporteros me preguntaron si, a pesar del peligro de los huracanes, se iba a efectuar la cruzada al aire libre. Usualmente lo hacemos en lugares abiertos y no cerrados por la gran afluencia de público que asiste. Por eso decidimos efectuar la cruzada al aire libre a pesar de ser época de lluvias y de huracanes. Los periodistas estaban sorprendidos y, repito, nos preguntaron si se iba a continuar con la cruzada justo cuando dos huracanes se estaban aproximando a la zona de las Filipinas. A esto respondí concluyentemente que no se preocuparan, que Dios controlaría... Esos dos huracanes, les dije que los iba a disipar o que cambiarían de rumbo, por lo que no debían de inquietarse. Eso es lo que respondí en la conferencia de prensa y eso fue lo que precisamente sucedió. Uno de los huracanes cambió de curso hacia Taiwán y el otro perdió intensidad y se disipó. Se pueden imaginar la sorpresa de los reporteros. Con valentía afirmé lo que iba a suceder y así ocurrió. Muchos de ustedes me acompañaron en la cruzada a Filipinas. Sí, también vieron cómo un hombre que subieron al estrado muerto revivió luego que oré por él. Y asimismo cómo apareció un arco iris en cuanto lo dije. Durante una de las noches de la cruzada, mencioné que Dios siempre nos muestra arco iris. Y justo en ese instante, un arco iris se formó alrededor de la luna, en el cielo oscuro, ahí lo pueden ver, este es nuestro Dios, esta es la forma en la que Dios muestra que está con nosotros. ¿Acaso esto solo ha sucedido una vez? No, infinidad de veces hemos sido testigos de cómo Dios cambia el clima cuando se lo pedimos. Finaliza el versículo, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A donde quiera que fuera, Abraham era muy bien considerado, tanto así que incluso reyes lo trataban con mucho respeto. De esa misma forma, las bendiciones lo seguirán donde quiera que vaya, y esa bendición se extenderá a los que estén con usted, a los que usted bendiga, y también a aquellos que lo bendigan. Esto es lo que dice el versículo 6 cuando menciona, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Hermanos, durante mi ministerio pastoral he escuchado numerosos testimonios que corroboran este pasaje de la forma extraordinaria que Dios obra a través de la oración de bendición. No solo aquí, en la iglesia central, sino también en todas nuestras miles de iglesias alrededor del mundo. Por la oración de bendición, familias enteras han resuelto sus problemas, enfermos han sanado, negocios han prosperado, miles han llegado a tener fe para ser salvos y han dejado el pecado. Así Dios se ha glorificado y engrandecido en esta iglesia. Quizás se pregunte, ¿cómo ha sido posible todo eso? En la próxima prédica se los compartiré. Con esto concluyo. Amados hermanos, los animo de todo corazón que presten atención a estas prédicas y las graben en su mente y corazón. Les he citado ejemplos de cómo muchos han sido bendecidos porque han obedecido la palabra de Dios. Es mi deseo que apliquen esta palabra en sus vidas y verán cómo Dios los va a bendecir. ¿Por qué? La palabra de Dios obra sin ningún error. Como tengo esta completa seguridad y confianza en la palabra de Dios, puedo con total convicción predicar de esto. Hermanos, si creen, todo les será posible. Al que cree, todo le es posible. Nunca les he dicho que si creen, tal vez serán bendecidos. Siempre les he dicho que si creen, todo les será posible. Ahora, oremos todos juntos meditando en el mensaje de hoy. ¡Aleluya! Gracias, Padre, por la palabra que hoy hemos escuchado. Haz que se haga fe y vida en cada uno de tus hijos. Cuando vivimos por tu palabra, con toda seguridad nos bendecirás. Ayuda a todos los hermanos a que te adoren en espíritu y en verdad. Que vengan a los cultos con un corazón sincero y no solo por cumplir. Ayúdalos a retener la palabra que han escuchado y a grabarla en sus mentes y corazones. Haz que vivan una vida cristiana realmente bendecida y así honren tu nombre. Gracias Padre, he orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.